Gracias, señor presidente, señorías, consejeras, representantes de las comunidades autónomas. Quiero empezar diciendo que nos están matando. El mes pasado, en febrero, en un intervalo de 72 horas, murieron, fueron asesinadas cinco mujeres. Y aquí estamos hablando de un pacto durante muchísimos meses. Todavía lo que he echado de menos en estas intervenciones ha sido rabia, impotencia y autocrítica. Ayer, qué es lo que vi ayer en la manifestación del 8 de marzo. Había muchísimas mujeres jóvenes, adolescentes, con una camiseta que decía, nos están matando con el concepto de patriarcado totalmente asimilado, porque las violencias machistas vienen del sistema patriarcal, que es el que crea las desigualdades entre hombres y mujeres. Y eso está estrechamente vinculado al ámbito de la educación. Este pacto por sí solo no va a solucionar las violencias machistas. Hace falta ese enfoque transversal con el gobierno al completo, involucrado y concienciado con este problema social. Estamos hablando de educación y hoy, ¿qué está pasando hoy? Hoy, como de nuevo, se ha convocado una huelga de educación porque lo, si queremos erradicar esa violencia machista tenemos que empezar por el sistema educativo e invertir en nuestro sistema educativo público. Eh, parece ser nos da la sensación de que el gobierno todavía no es plenamente consciente de la gravedad de este problema. El país cuenta con mecanismos, herramientas diversas, una maquinaria que no está poniendo en marcha como debería para erradicar este problema. Una cuestión de Estado, esa inversión en educación que es fundamental si, como se ha comentado, se, se vuelca esa atención mediática hacia las víctimas de otros terrorismos, hacia esto se debería estar haciendo también. También me gustaría eh, matizar una cosa. Eh, no sé, señora ministra, si usted habla con sus compañeros del Partido Popular, en las diferentes instituciones, porque... Cuando estamos aquí hablando de consenso y de pactos de cara a la galería, palabras y más palabras, los hechos nos demuestran totalmente lo contrario en los distintos parlamentos. Y voy a hablar, voy a poner dos ejemplos. Eh, se presentó una, un proyecto de ley para que parar los permisos de maternidad y paternidad y ustedes han ejercido el derecho al veto. Y ayer en esta eh, casa se presentó un proyecto de ley para proteger a los niños y a las niñas cuyas madres han sido asesinadas por violencia machista. Y ustedes votaron en contra. Y, estamos, eh... ah, y esto está intrínsecamente relacionado con lo que llamamos violencia económica. Eh, repito, nos están matando. Podemos debatir y pensar lo que queramos, pero lo que está haciendo falta de forma urgente es voluntad política. Ayer el clamor popular dejó patente que está cansado de escucharnos palabras y más palabras y no hay hechos. Ya veremos esa voluntad política en los próximos presupuestos generales del Estado. Esperemos que se represente también una financiación justa de las comunidades autónomas, que, que, que, que, que compense toda esa infra financiación que, por ejemplo, mi comunidad, la comunidad autónoma, ha sufrido todos estos años. Esperamos que esos hechos se demuestren con esa inversión para erradicar este problema, porque sí que existe recursos, existe dinero. Y eso es lo que va a expresar la real voluntad política. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, señoría.